Ah, el duro rato que tenía mucho dolor en su cabeza por los golpes que había recibido. Mateo Lunas apenas tiene 10 años y ya vive los peores momentos de su vida en un lugar que debería ser sagrado para él y donde debería sentirse seguro, pero no lo está en el camino a su escuela. En el autobús escolar donde viaja todos los días en Aurora, Colorado, es golpeado, según denuncia su madre. El niño fue el que nos comunicó de lo que había pasado. Nosotros no recibimos ninguna llamada de la escuela para decirnos. Recientemente también fue humillado por sus compañeros, otros niños que iban en el mismo transporte. La escuela la enfermera no lo chequeó. Él duró rato que tenía mucho dolor en su cabeza. Cruz detalla que los incidentes han sido reportados tanto a la escuela como al transporte escolar sin que nadie haga nada. Eh, esto que está pasando con él ya lo hemos de reportado cuatro veces a la escuela y ellos no nos han arreglado nada, igual hemos pedido junta con los papás, ah, igualmente hemos tratado de comunicarnos con ellos, ah, fuimos a su casa para dejarles nuestra información, para decirles saber lo que está pasando con sus hijos, igualmente um, lo que están haciendo. La mujer, quien es originaria de México, dice que emigró a Estados Unidos hace años para que cuando tuviera sus hijos vivieran en un país con más justicia. Pero esto no es lo que ha encontrado. La escuela nomás nos dice tienen que dar a la transportación, transportación, nos dice que hablemos en la escuela y esto sigue pasando. Por si fuera poco, los niños agresores además hacen grupos de WhatsApp y otras redes sociales donde agregan a la víctima para hacerle burla y publicar fotografías donde lo humillan tratando de ponerlo como tonto. Apunta su madre. Solamente yo creo que ellos tengan esa responsabilidad de que estas cosas pueden llegar a algo peor. Y en realidad ellos no están poniendo esa importancia. Para Mundo nao reportó Carlos Moreno.